hola amigos de youtube les saludo a su amigo daniel de su canal de Tales y aquí estamos con un video más y bueno como pueden ver estamos estrenando la línea 3 del tren ligero este es sábado 12 de septiembre sinceramente amigos quedé impresionado no no no no ahorita estamos en la estación de la normal está muy profunda esta estación vean los trenes qué bonitos son de primer nivel estos trenes fueron creados en francia cerca de barcelona españa y bueno ya aquí estamos haciendo el recorrido por la parte elevada y como pueden ver nos estamos dirigiendo ya a la última estación que es la estación de la central camionera nueva que se le quedó el nombre de nueva pero realmente no es nueva tiene como 30 años que se inauguró este tren tiene la característica que en algunos trayectos va por arriba. Y de la estación de la normal hasta la estación de revolución va por abajo. Y pues este ya estamos casi llegando a la última estación, amigos. Esta es la última estación de la central camionera. Como pueden ver había bastante gente. Había mucha expectación para estrenar la línea 3. Y por eso es que vino mucha gente, incluidos yo, ¿verdad? Y esta estación se encuentra justo enfrente de la central camionera lo cual va a ser muy útil para nosotros por si queremos salir a otras ciudades de la República Mexicana y como pueden ver, pues sí, se vino mucha gente se puede ver que vinieron familias completas personas de la tercera edad ya casi se traían al perro y bueno, pues vamos de regreso porque esta es la última estación vean nomás la cantidad de gente que hay afuera haciendo cola para subirse por cierto, va a ser esta semana del... 12 de septiembre del 2020 al 20 de septiembre va a ser gratuito como pueden ver ya me encuentro en la estación del centro aquí arribita se encuentra la catedral esta estación se va a conectar con la línea 2 lo cual va a ser muy conveniente una de las características que tienen las estaciones subterráneas es que son muy profundas tienen varios niveles tienen escaleras eléctricas para crear estos túneles se utilizó una tuneladora una tecnología muy interesante porque va creando el túnel va taladrando y al mismo tiempo va colocando los anillos de concreto de esta manera pudieron crear 5 kilómetros de túnel sin tener que abrir la avenida Alcalde y pues bueno los trenes son muy modernos, muy bonitos ese ruido que escuchan de fondo es que es el aire acondicionado lo cual va a ser muy conveniente para sobre todo los días calurosos o cuando haya suficiente gente en las estaciones en estos momentos vamos saliendo de la estación de Belénes vean estamos arriba del periférico que es un puente que ya existía en esta parte es una parte elevada muy alta y vean había muchas familias, niños, etcétera vean lo que dijo esa persona está bien alto <ríe> y sí está altísimo y como pueden ver ya estamos en la última estación la de Arcos de Zapopan como pueden ver este se vino muchísima gente para conocer esas estaciones y de esta última estación puedes tomar un camión para ir a Tezistán y lo que está diciendo ese tipo es que tienen que abandonar la estación para volverse a meter vean nomás las columnas son altísimas cuando baje van a ver lo alto que son esas columnas, son impresionantes no, y estando allá arriba se siente más impresionante amigos, como si estuvieses volando casi literal vean qué bonitas son las estaciones no, la verdad, se sacaron un 10 estas personas, se sacaron un 10. Este tren está a la altura del Skytrain de Vancouver y de otras ciudades del mundo. ¿Por qué no? Sí, realmente, con esta obra podemos desplazarnos de una forma más rápida y segura desde Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Y como pueden ver, pues, ya estoy afuera de la estación y para volver a ingresar tengo que hacer cola. Es un colonón que le dio la vuelta a la manzana. Y ese paletero aprovechó para hacer su vendimia. Y pues sí, este, muchísima gente se dio cita. Tuve que esperar como media hora para volver a entrar. La cola era enorme. Porque pues había mucha expectativa por volver a entrar y por eh, utilizar la línea. Ahora ya vamos de regreso. Aquí con el gel antibacterial todos utilizamos cubrebocas. ...a pesar de que había mucha gente, pues sí, este, todos estábamos usando cubrebocas. Y aquí podemos ver la altura de esta estación, lo cual es impresionante. Esta estación se encuentra sobre la avenida Juan Gil Preciado, aquí en Zapopan. Las estaciones son muy bonitas, muy limpias, todo es nuevo. Ojalá así se mantenga por mucho tiempo. Lo único que no encontré fueron baños. Así es que si tienes ganas de, pues, de hacer tus necesidades... Pues vas a tener que ir afuera a algún restaurante o algún lugar por el estilo aquí ya llegó el último tren el tren que viene del otro lado de la ciudad ¿cuánto va a costar el tren para los amigos que no son de Guadalajara? va a costar 9.50 casi 10 pesos que sería como medio dólar americano básicamente y vean el, el conductor del tren nos saluda pero pues bueno, está de adorno porque estos trenes son automáticos. Se manejan prácticamente solos. Pero pues está ahí el operador pues para este, abrir y cerrar las puertas. Para estar al pendiente de, de alguna parada de emergencia, etc. ¿no? Y bien, tan pronto se abrieron las puertas a ocupar lugar porque si no se acaban rápido. Vean nomás la altura. Ya vamos de regreso. Ya vamos a la estación de Belénes ahorita vamos a pasar otra vez por el anillo periférico por encima del puente del que ya existía vamos a pasar por acá y el sonido del tren nos va a indicar que, que estamos llegando a la estación de Belénes lo cual va a ser muy útil por si algún día estás echándote un coyotito por lo menos estás escuchando en qué estación vas ya estamos este, dirigiéndonos hacia Zapopan al centro de Zapopan, donde está la basílica de Zapopan, esta parte de Zapopan me gusta mucho porque hay muchos árboles, es una parte muy tradicional de aquí de la ciudad de Zapopan y vamos rumbo a la estación del mercado del mar, por si ustedes quieren irse a comprar un buen ceviche, un buen guachinango, un buen ostión, ahí lo van a encontrar, algunos camarones, y ya de esta estación te puedes trasladar al Auditorio Telmex, un centro de espectáculos muy importante aquí en la ciudad de Zapopan o en la zona urbana. No queda muy lejos de aquí y a continuación vamos a pasar por la gran curva. Aquí un ladito se encuentra el Estadio de los Charros de Jalisco, un estadio de béisbol muy bonito que se inauguró en los Juegos Panamericanos. Y seguimos recorriendo la curva de una forma muy lenta, muy muy lenta. Así es que pierdan cuidado de que se va a descarrilar amigos. No le hagan caso a la serie de los Simpsons que pronostican que un tren balas iba a descarrilar. Y como pueden ver aquí abajo hay un pequeño panteón. Como decimos en México una frase coloquial, asústame panteón. <risa> y bueno, pues aquí estamos viendo ya lo que es el centro de Zapopan, que es la ciudad aledaña a la ciudad de Guadalajara. Un lugar muy bonito para visitar, amigos. Y acabamos de llegar a la estación de... Eh, Zapopan ¿no? Y ahora nos dirigimos A lo que es Plaza Patria Esta zona es muy bonita Llena de árboles De naturaleza en La zona de, de más y Aquí en Guadalajara Bueno sigue siendo Zapopan Pero a partir de Plaza Patria Cruzamos la frontera con Guadalajara Y esta plaza pues es muy tradicional Aquí en la zona urbana Es muy muy tradicional Es antigua no sé en qué año habrá sido inaugurada, pero sí ya tiene sus ayeres. Miren aquí hay algunos negocios. Este un gimnasio, 24 horas fitness. Y vean, hay mucho árbol, mucha zona muy bonita por acá, edificios modernos, altos. Esos condominios son carísimos. 4 millones de pesos, 8 millones de pesos. Es ese tipo de condominios no nomás los ves en otros países, también los encuentras en México. Y esta es la famosa Plaza Patria, amigos. Y lo que más me llamó la atención es que la estación de Plaza Patria conecta con, con la plaza, precisamente. Miren, ese es el puente que va a conectar con la plaza. Lo cual va a ser muy conveniente, muy, muy conveniente. Aquí en la estación de Ávila Camacho puedes trasbordar a la línea 1 por si quieres ir al norte o al sur de la ciudad de Guadalajara y bueno pues ya vamos rumbo a la estación de la normal donde yo comencé este viaje y donde prometieron que adentro de la estación podrás trasbordar a camiones que te puedan llevar por ejemplo al auditorio cuando haya fiestas de octubre, este año no va a haber fiestas de octubre por temas de la pandemia pero ya el próximo año podrías transbordar un camión O podrías transbordar a la línea 1 ya que te lleva a la estación del auditorio Y aquí ya nos vamos a meter a la estación de la normal, otra vez, de regreso Y se mete un túnel que nos conecta a la estación muy profunda de la normal Y aquí ya nos encontramos en la normal de regreso, amigos Y bueno, pues, pues ese fue el fin del paseo más o menos me demoré como una hora en lo que salía y entraba de las estaciones muy limpio, muy rápido muy... parece que ibas volando no, la verdad una gran, una grata experiencia la verdad, si vienen a Guadalajara, les recomiendo que hagan el paseo de la línea 3 del tren ligero, y por qué no la línea 1 y la línea 2 también pero la línea 3 es todo un espectáculo visual y y pues es una gran experiencia, amigos. Una gran, gran experiencia. Y bueno, amigos, aquí concluye el paseo por la línea 3 del tren ligero. Tan esperada por años. 6 años. Pero finalmente la utilizamos. Realmente es espectacular, es hermoso. Bueno, pues, sin más que decir, les mando saludos y...